de ciencias sociales entonces vamos a recibir a la, a la directora que nos trae una sorpresa muy pero muy buena no no ¡Sí! sí. Es no no no no no no no no no no no dicho niña, vea, va Sara por favor, a mí eso me, me estresa, a mí también porque, porque, porque es que fácil, yo pase. no sé para qué mandan esta tecnología, Espero un momentico por favor, se sienta, gracias. Sí, el abaco, hay decimales, profe, mire, mire, mire, por favor, Juanita, miren. espérate un momentico, esperemos a que todos vamos al mismo ritmo para que aprendamos todos. No es que, que Juanita corre mucho. No, no, no, no, no debe correr Tiene tanto. colores, bolitas. Muy hermoso y todo, pero hay que esperar. Pausado, pausado. Profe, yo encontré algo mejor que Juanita. Miren, internet y una página de agentes matemáticos. Mire, eso es más chévere que ese. Que sea, con no, tan no, abrido. no. Todos los No, Mira, mira, miren esto, no, esto no, está no. más divertido. Espera, que espera. ¡Laura! ¡Laura! ¿Cómo vamos? ¡Mamá, te ¡Laura, no me levantes los hombros! Solamente me tratas de explicar cómo vas con el XO. Dímelo a mi sola, mira que todo el mundo está ocupado, dímelo. ¿Cómo vas? ¡Por favor! ¡Sara! ¡Profe! ¡No, no, Sara! ¡Estamos sí. trabajando con el XO! ¡Profe, no, mi, mi XO está cargando! ¡No, Sara! ¡Qué pena! ¡Pero es que es una herramienta! molestando a los compañeros Ay, pero, pero si la mía vino desde el municipio no no, no, no, no, no vamos no, no, no, no a trabajar vamos a organizar en parejas y vamos a practicar con el XO y yo también me voy a sentar con Sara a ver si trabajamos Multimita. ventanas abiertas y otros, otras nos vamos a ajustar, nos vamos a... ¡Adiós!